Para realizar el vendaje necesitaremos malla no compresiva, algodón, vendas de corta tracción de 8 y 10 centímetros, malla de rejilla, esparadrapo, guantes y tijeras. Antes de colocar el vendaje necesitamos hidratar, poner malla protectora, almohadillar y homogeneizar. Aplicar crema emoliente, si no existe contraindicación, en toda la extremidad cada cambio de vendaje. La malla no compresiva permite proteger la piel de la fricción. Es necesario que no haya arrugas y que sea de su talla. Cada pierna requiere un almohadillado diferente, pero siempre protegeremos cresta tibial, maléolos y empeine. El almohadillado busca proteger las prominencias óseas y tendinosas de la presión. Normalmente se usa algodón. La gasa es una alternativa en caso de no tener, pero no es lo recomendable. hay que aplicar al menos una capa de algodón en toda la pierna. El homogeneizado de la extremidad. Consiste en rellenar la extremidad con problemas morfológicos objetivo es conseguir un perímetro creciente de forma progresiva y no brusca. De esa manera obtendremos un correcto gradiente decreciente. En este caso, el perímetro del gemelo es más grande que el perímetro submaleolar, por lo que debemos aplicar más algodón en la zona submaleolar. Es importante que se aplique el algodón con cierta tensión y masajearlo para que se compacte. Vendaje con vendas de corta tracción. Para evitar el exceso de presión, debemos aplicar la venda máximo al 50% de su extensión. Debemos acariciarla en cada vuelta, sin prisa. Primero la venda más pequeña y luego el resto. El vendaje debe llegar siempre a dos dedos de hueco popliteo. Hay que aplicar más o menos esta tensión a la venda. Iniciamos por encima del empeine para evitar dejar marcas del inicio de la venda en el pie. Bajamos en diagonal sin apretar por encima del arco plantar. Completamos la vuelta y ahora bajamos y subimos recto cubriendo la parte del empeine normalmente con dos vueltas. Vendamos el talón en forma de 8, vamos en diagonal hacia la parte posterior del talón y luego subimos en diagonal, aquí cubrimos maleolos. y subimos de nuevo en diagonal para cubrir la base del talón. Tras vendar el talón en forma de 8, subimos hacia la parte superior de los malebros. Desde aquí volvemos a iniciar el vendaje en circular. Subimos recto cubriendo la mitad de la vuelta anterior y acariciándola bien para evitar dobleces y arrugas. Hay que asegurar la venda con esparadrap. es necesario comprobar que esté bien. Ahora con la venda de 10 cm realizamos lo mismo de nuevo. Una vez acabada la segunda vuelta pueden suceder dos cosas, haber llegado hasta dos dedos de hueco popliteo y por lo tanto hemos finalizado el vendaje o no haber llegado, en ese último caso debemos rehacerlo si no hemos hecho bien el vendaje o aplicar una tercera venda en el espacio sin cubrir. Veamos ahora la opción de aplicar una tercera venda. Iniciamos al final de la venda de 8 centímetros, la primera. Debemos ir contando las capas. Aplicar esparadrapo para asegurar tanto el final de la venda como el talón. Finalmente, colocar la malla para proteger el vendaje.